CGI Soluciones AS les presenta el curso virtual Instalaciones Eléctricas Domiciliarias. Las instalaciones eléctricas son un conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a las edificaciones. Incluye además los equipos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento en la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes. Es necesario conocer bien las normas para el uso correcto de la corriente eléctrica, así como los componentes de una instalación eléctrica para establecer un servicio óptimo y de buena calidad que sea acorde con los usos requeridos por el usuario y que no ponga en peligro la integridad de las personas los equipos y las edificaciones. De igual manera, es necesario comprender los procedimientos básicos que se deben aplicar al momento de realizar el diseño y montaje de una instalación eléctrica en una edificación, así como las normas de seguridad que se deben seguir para evitar percances que puedan perjudicar la integridad personal del instalador. Adicionalmente, se identifica el dimensionamiento de lo que representa realizar una instalación eléctrica. Sean todos bienvenidos al curso.